Estas esta cosa todo está rayado, no tengo eso, ¿Qué voy a hacer, ya ¡Ah, sé, sí! voy a preguntar a él, ella es la terrestrea. Oigan, llevo ella, bueno, voy a comentarles algo, voy a preguntar al señor, porque después me habría un extraño y chico, así que no me nada, ¿entendido? Así que no sufrí, te van a descansar, ¿ok? Te voy Hola. a un relajándose Mira aquí ¡Aquí voy! Aquí te voy a comer algo ¿Un de... Alguna.. ¿Un jugo de calcina? Un jugo de... ¡Ey! ¡Hola Jenny! ¿Cómo fue? ¡Bien! Voy a verlo. ¡Ok! Oiga señor, ¿cómo fue? Hola Kevin, ¿cómo fue? Bien, pero se algo extraño. Yo veía unas rayas en, en el cueva y todos los lados en, en el de mí estoy mirando algunos bonitos rayados en en cueva. ¿Y ¿Qué se acerca eso? El chico. ¿El chico? Uh, ¿Sí? Bien, ¿qué quieres? Bueno, abre un dictamen a ver, me dame una pastilla con gasolina. Aquí viene. Oh, muchas gracias. No, no, no. Bueno, yo también el cuento. Cuando era antes, yo lo vi a, a, a, a cuando yo de dormir, quedado dormido. Y cuando por eso el chico lo rayó en mi perdería. está arruinando en la pared. Por eso yo desbloqueé, pues, algo que después de, de un toque. Un momento, Ay, no sé si no, no pasó... Ay, por eso fue pues, por eso fue por eso rayó en, en, en la cueva, la composición pues, tenía razón. Sí, tenés que en, encontrar según chico algunos de los vagones o la pared en arriba, por eso yo es, tenía que encontrar y atraparlo. ¿Entiendes? Que todo salí bien Por atraparlo en Ya le di cuenta